Integración escolar del alumno con deficiencia visual. No solo las personas que no pueden ver no perciben la belleza de las cosas. Hay muchas que tienen la capacidad de ver y no la perciben. También hay otras que, con limitaciones en la capacidad de visión, perciben toda la belleza del mundo. Con estos pensamientos queremos introducir el curso SMOC sobre alumnado con discapacidad visual, con el objetivo de que sirva de reflexión sobre la capacidad de ver. Lograr la calidad y la equidad en el entorno educativo implica un esfuerzo personal y compartido, fruto de una actitud responsable y comprometida del alumnado, de sus familias, del profesorado, de los centros docentes, de la administración educativa y, en general, de la sociedad en su conjunto. Con la consideración de que la atención a la diversidad del alumnado es una tarea de todos, desde este curso queremos facilitar a quienes lo realicen una información sencilla sobre la atención a este alumnado. De este modo, trabajaremos en el primer módulo el concepto y las principales características de la deficiencia visual, además de las principales necesidades educativas del alumnado con dicha discapacidad, mientras que en el segundo módulo nos centraremos en los planes de actuación y las adaptaciones que se pueden llevar a cabo en el aula. Bajo esta perspectiva, confiamos en que este curso cumpla con los objetivos previstos y contribuye a mejorar la atención a la diversidad de todo el alumnado.